En el último pleno, de 28 de enero, se presentó por parte de Adelante Coín ...una moción con el título de Al pan de Coín, Trigo de la Jara y Harina de Coín. Esta moción pretendía varios objetivos. Primero, la reactivación económica de Coín a través de sus recursos... ...sus campos, la agricultura y la industria de transformación. La puesta en valor de los secanos de vocación cerealista de Coín; El cuidado del medio ambiente a través del consumo de productos kilómetros cero y ecológicos... ...y reforzar la calidad de productos artesanales de nuestro pueblo... ...como el pan, con harinas fabricadas en los molinos artesanos de Coim... ...a base de cereales y legumbres producidas en Coín ...con una producción en ecológico eh, recuperando variedades de trigo antiguo. En este sentido solicitábamos que desde el ayuntamiento... ...se coordinasen y organizasen los trabajos para convencer... ...a las distintas partes implicadas. Agricultores de la Jara, propietarios de molinos de coín y panaderos y panaderas. Convencerlos de la importancia y la necesidad de poner en marcha un proyecto titulado con el título de la moción. Esta moción fue aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos, lo cual nos satisface, ya que cuando se trata de reactivar coín de fomentar el empleo, de poner en valor nuestros recursos de manera sostenible, tenemos que ir todos a una. En el debate de la moción, el equipo de gobierno incluso afirmó que esta idea estaba dentro de sus planes de trabajo y que ya habían empezado las conversaciones con las distintas partes, pero que habían tenido dificultades para terminar llevándolas a buen término. Queremos desde aquí, desde adelante Coín, animar a, agricultor, a los agricultores de La Jara, a los dueños de los molinos y, y las panaderías de Coín a volver a sentarse con el equipo de gobierno para avanzar en este proyecto beneficioso para todos. Si además necesitan de cualquier intermediación o ayuda, también desde Podemos e Izquierda Unida en COIN nos prestamos a intentarlo, por lo que no duden en contar con nosotras para ello. Desde adelante, COIN esperamos que esta moción aprobada se haga una realidad más pronto que tarde, máxime teniendo en cuenta el trabajo ya adelantado por parte del equipo de gobierno. Y, por supuesto, haremos un seguimiento de la misma y de los sucesivos pasos dados por el equipo de gobierno, una vez... ...que han iniciado las conversaciones. Para nuestra formación política... ...la protección del entorno natural de Coín ...ha sido siempre una prioridad... ...tanto si son zonas productivas... ...como si forman parte... ...de nuestro patrimonio ecológico... ...y forman parte de nuestras actividades de ocio... ...como es el caso. Por eso, es la segunda vez... ...que hemos presentado una moción... ...para promover la protección de nuestros finares... ...contra la procesionaria en nuestro municipio. En la ocasión anterior... ...nuestra propuesta se aprobó por unanimidad... ...y también en el último pleno hemos recibido el apoyo del resto de formaciones políticas. Nuestra propuesta se basaba en dos líneas generales. En primer lugar, obtener de la Junta de Andalucía información sobre el estado de nuestros pinares... ...y las medidas planteadas contra la plaga de procesionaria Y en segundo lugar, instar a la Junta también a priorizar los medios preventivos sobre los correctivos... ...para eliminarla y utilizar los medios aéreos únicamente cuando no exista otra solución... En su intervención, el concejal de Medio Ambiente argumentó a favor de este tratamiento aéreo, planteando que era lo suficientemente selectivo porque únicamente se depositaba en la copa de los árboles y se aplicaba en una ventana de tiempo muy estrecha, que no afectaba a otras especies. Sin embargo, precisamente por, por ese espacio de tiempo tan pequeño, no ha podido aplicarse en esta ocasión por motivos climatológicos, con lo que la lucha contra la procesionaria tendrá que basarse en otros métodos. Es por eso que nosotros planteamos que se adopten medidas preventivas adecuadas, basándose más en una buena gestión del pinar, colocar anidaderas para especies de pájaros depredadoras, utilizar trampas de feromonas, incluso aplicar tratamientos con el mismo agente biológico, pero de forma más localizada y hasta manual, y utilizar el tratamiento aéreo únicamente como última opción. En cualquier caso, instamos a la Junta de Andalucía a utilizar los medios que sean más respetuosos con el equilibrio ecológico de nuestros pinares frente a otros medios de más fácil aplicación o que atiendan a criterios económicos. Queremos agradecer eh, al resto de formaciones que se haya apoyado nuestra moción en bien del entorno natural y en bien de todos. Y también tenemos que decir que estaremos pendientes de que se lleven a cabo las medidas de la forma más adecuada.